Los animales, uno. Los animales, uno. Spanish and English. Los animales de la granja. Los animales de la granja. La gallina. La gallina. el gallo, el gallo, el caballo, el caballo, el burro, el burro, la vaca, la vaca, La cabra, la cabra, el cerdo, el puerco, el marrano, el cochino, el cerdo, el puerco, el marrano, el cochino. la oveja la oveja las mascotas las mascotas el perro el perro el perrito el perrito. El gato. El gato. El gatito. El gatito. El periquito. El periquito. El periquito La carpa dorada. La carpa dorada. El conejo. El conejo. El conejillo de Indias. El cuy. El conejillo de Indias. El cuy. Los roedores. Los roedores. El ratón. El ratón. La rata. La rata. La ardilla listada, la ardilla listada, la tusa, la tusa, la marmota de la pradera, la marmota de la pradera. La ardilla. La ardilla. Preguntas y respuestas. ¿Qué animal es este? Esta es una gallina. Esta es una gallina. ¿Qué animal es este? Este es un gallo. Este es un gallo. ¿Qué animal es este? Este es un caballo. Este es un caballo. ¿Qué animal es este? Este es un burro. Este es un burro. ¿Qué animal es este? Esta es una vaca. Esta es una vaca. ¿Qué animal es este? Esta es una cabra. Esta es una cabra. ¿Qué animal es este? Este es un cerdo. Un puerco. Un marrano. Un cochino. Este es un cerdo. Un puerco. Un marrano. Un cochino. ¿Qué animal es este? Esta es una oveja. Esta es una oveja. ¿Qué animal es este? Este es un perro. Este es un perro. ¿Qué animal es este? Este es un perrito un cachorro este es un perrito un cachorro ¿qué animal es este? este es un gato este es un gato ¿qué animal es este? Este es un gatito. Este es un gatito. ¿Qué animal es este? Este es un periquito. Este es un periquito. ¿Qué animal es este? Esta es una carpa dorada. Esta es una carpa dorada. ¿Qué animal es este? Este es un conejo. Este es un conejo. ¿Qué animal es este? Este es un cuy. Un conejillo de indias. Este es un cuy. Un conejillo de indias. ¿Qué animal es este? Este es un ratón, este es un ratón. ¿Qué animal es este? Esta es una rata, esta es una rata. ¿Qué animal es este? Esta es una ardilla listada. Esta es una ardilla listada. ¿Qué animal es este? Esta es una tusa. Esta es una tusa. ¿Qué animal es este? Esta es una marmota de la pradera. Esta es una marmota de la pradera. ¿Qué animal es este? Esta es una ardilla. Esta es una ardilla. Only in Spanish. Los animales. Uno. Los animales. Uno. Los animales de la granja. Los animales de la granja.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 perro, El perro El perrito El perrito El gato El gato El gatito El gatito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 Los animales 1 Los animales 1